el prototipo secreto de Illidian. la relación Blizzard y Mega Bloks duró menos de lo que hubiéramos querido y muchas figuras no vieron la luz y este prototipo lo encontré dentro de los trabajos de martín Pierre es difícil saber si Mega tenía pensado lanzar la figura pues entre su fugaz trabajo en equipo mucho quedó inconcluso el diseño luce con las características y proporciones que Megablogs utilizaba para las figuras de ese entonces. Las alas lucen imponentes, al igual que el trabajo hecho con la cabeza, con un diseño limpio y detallado. En sí, todos estos archivos existen, pero probablemente Mega los tenga bajo seguridad. De igual manera, el poder admirarlos, aunque sea de esta manera, hace que nuestra mente imagine todo lo que pudo haber sido. La perfecta figura ultra rara de la serie. Una con la que solo podemos soñar. Cabe mencionar que las manos no son las que se usan normalmente y que con seguridad hubieran sido reemplazadas. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!